Hola, hola, buenas a aquí su comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con un domingo nuevo de coctelera. esta vez tenemos un mazo que hemos titulado Holy Drake, vale, dragón sagrado que viene a formar parte, bueno, la, nuestra carta ganadora en la encuesta del domingo pasado fue Ragnaros el señor de la luz una carta que estuvo, bueno, desterrada del, del set que se podía jugar en estándar Y ahora con esta nueva expansión la, la han metido y dije Oye, vamos a probar A ver si la gente quiere un mazo con Ragnaros A ver si lo podemos cuadrar de alguna forma y, y lo jugamos Y aquí estamos En un capítulo nuevo de la coctelera Entonces, la idea es tener un mazo Lo suficientemente fuerte como para Aguantar El principio de la partida Tradear, bueno, lo justo Tradearlo todo, ¿vale? Hasta que Llegas a sacar tus bichos super tochos Y acabas con el enemigo Entonces la idea es curarse un montón Aguantar Y, y, no, y cuando llega el momento Ir a la cara y terminar Entonces, yendo a ver los detalles del mazo Punto por punto Lo primero de todo, sanaciones Importante, ¿qué tenemos para curarnos? Tenemos el maquis sagrado Que literalmente nos cura Toda la vida O sea, podemos cuidarnos 20 de golpe. Literalmente. O sea, nos, empezamos, nos levantamos toda la vida si queremos. Teniendo 10 de maná. Perfecto. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el de destello de luz que nos cura 4 puntos de salud y nos hace robar una carta. Esto está bien para poder sacar esos bichos gordos que necesitamos al final de la partida. ¿Qué tenemos también? Tenemos la expedicionaria de bronce. Un dragón que nos da. Rob por 3 de mana, un 3-3 que nos da robo de vida y encima grito de batalla y nos descubre un dragón. Esto nos va a permitir adaptarnos muy bien al resto de eh, situaciones que tengamos en la partida, ya sea porque tenemos un mazo muy agro enfrente o porque, yo qué sé, necesitamos, por ejemplo, eh, no sé, tener un bicho. Tocho, como puede ser otra, otra onixia, o bueno, es ir viéndolo y adaptarse en cada, en cada situación. ¿Qué tenemos más adelante? Tenemos también el Vigía Ámbar. Por 5 de mana, un 4-6 que nos restaura 8 puntos de salud. Esto siempre nos viene bien para utilizarlo en nuestra cara. Es, ganamos presencia en, en mesa con un 4-6 y encima nos curamos 8 puntos de salud. Y luego, por último, para curarnos tenemos a Ragnaros el señor de la luz, que cura 8 a un aliado dañado. Pero bueno, normalmente siempre vamos a ser nosotros. Entonces, bueno, ya para finalizar tenemos a la extraza, pero normalmente la deberíamos usar de forma ofensiva. Es decir, usarla para hacer 8 puntos de daño al enemigo. Eso ya es según esté la situación, pero vamos, nuestro uso predilecto para la extraza es utilizarlo contra el enemigo. Bien, nuestro siguiente punto... A tratar con este mazo es el control al principio de la partida y el uso de los provocares. Tenemos de coste muy bajo la protectora justa que es un 1 un de maná, un 1-1 que tiene provocar y escudo divino que para iniciarnos viene súper bien. Tenemos también más adelante el pez sol brillante que teniendo un escudo sagrado, o sea un escudo, un hechizo sagrado que normalmente siempre lo vamos a tener en mano o lo ideal es tener siempre algún hechizo en mano vamos a invocarlo con provocar y escudo divino y esto nos viene genial más adelante qué cositas tenemos para poder controlar uh, el uso de la consagración por 4 de maná hacemos 2 de daño que esto nos viene muy bien para limpiar mesa contra por ejemplo los demonjantes o el, el warrior piratas nos viene bastante bien y luego también eh, por 5 de maná tenemos el depositario de nixia que y nos va a invocar dos crías 2-1 con embestir. Entonces vamos a hacer cuatro de daño para poder limpiar la mesa y, y tener el control y dar un poquito del de, de vuelco de la situación, ¿no? Para terminar ya un poquito más tarde tenemos a caer la forjada por la luz, que esto lo vamos a utilizar básicamente para tener nosotros el objeto inamovible y reducir el daño que recibimos a la mitad, siempre, redonde hacia arriba. Además, tener un arma de dos puntos de daño que nos va a servir siempre para tradear súper fácil y el grito de batalla, que lo que hace es hacer dos puntos de daño a todos los enemigos, entonces nos sirve para limpiar la misa. Por último, para finalizar, tenemos las inmortalizadas en piedra, por 7 de mana invocamos tres elementales con provocar, que esto nos viene bien, o sea, es un muro, llegamos a, a los 7 de maná y es difícil o al menos complicado, eh, que este tipo de, de mazos agro, si hemos conseguido aguantarles la partida, nos pasen por encima de este muro Por último, y para cerrar este vídeo de la coctelera, tenemos el último apartado de nuestro mazo, que es bichos grandes. O sea, el apartado es bichos grandes, lo que queremos es bichos lo suficientemente fuertes como para que nos ayuden a terminar la partida. Por ejemplo, tenemos el capitán templario, un 8-8 que tiene en bestil... Y que cada vez que ataca invoca un 5-5 con provocar. Esto es una pasada. Esa carta es brutal y te soluciona gran cantidad de partidas. Luego tenemos, bueno, Ragnaros como ya hemos comentado antes. Al fin y al cabo no deja de ser un bicho, un bicho bastante tocho, un 8-8. Tenemos, en el mazo está metido Tyrion Vadín, Pero, pero, pero, hay alternativas de Tyrion Vadín Porque el problema que tiene es que te equipa cuando muere, te equipa la crematoria. Y eso te destruye el objeto inamovible si ya has usado a Cariel la forjada por la luz. Entonces, no quieres perder el objeto inamovible que te equipa. que te equipa Cariel. Entonces, la idea es sustituir este Tidium Badín. Puedes sustituirlo, por ejemplo, por un búho monumental. Que es un 8-4 por coste 7. Que hace 8 puntos de daño en un enemigo aleatorio. Normalmente debería ser la cara. Podemos también meter eh, la Centurina Troll que está bastante bien, un 8-8 con investir también, un teniente abominable, bueno, al fin y al cabo, cartas de coste alto que tengan bastante poder para poder terminar la partida. Además, además, incluso podemos situar, sustituir ese tío badín por otra bendición del jardín. Ahora mismo solo hay puesta una, pero se pueden meter varias, porque cuando lleguemos a ese momento, la bendición del jardín debería ser gratis. Porque entre lanzar la consagración, el maquis sagrado e eh, invocar también eh, las inmortalizadas en piedra, todas esas cartas que tenemos nosotros para poder invocar, eh, o sea, para usar los hechizos esos, nos no deberían facilitar usar la bendición de jardín, si no gratis, por un coste muy bajo. Entonces. Con lo que ya tienes en mesa, la utilizas y la estampas en la cabeza. Más 5, más 5 y escudo divino es una pasada para poder cerrar la partida. Además, Alex Traza, como ya hemos comentado anteriormente, la tendremos que utilizar con su grito de batalla para hacer 8 daños directos a la cara. Que eso está súper bien para poder cerrar la partida. Nah, y para cerrar el capítulo, nah, las sensaciones del mazo al fin y al cabo han sido buenas, me han gustado, es su mazo divertido, entretenido, el hecho de tener que controlar la mesa... Y, y poder curarte independientemente del momento de la partida Que casi siempre estés a full de vida No se sé, pone contra las cuerdas a ese grupo de, de mazos de, de muy agro que hay ahora en, en el ranking y, y es bastante satisfactorio hacerle tirarse de los pelos a la gente Cuando vean que no te pueden bajar la vida y que siempre tiene respuesta para todo Nada, lo dicho, con esto concluimos el capítulo de, de la coctelera. Recordad, tenéis nuestro Twitter de la taberna en la descripción, que vamos creando ahí contenido en, en Twitter, bueno, como una forma distinta, pero ponemos todos los domingos la encuesta de la coctelera, muy importante. Así que os dejamos ahí decidir la carta protagonista de nuestro mazo para la siguiente semana. Y bueno, al menos tratamos de formar un mazo... Si no con esa carta como principal, sino alrededor de esa carta jugando con, con la idea principal del diseño de la carta. Y nada, dicho esto, me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.